Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de este canal de Movimiento Civil. Hoy tenemos aquí a un joven de 18 años, de Extremadura, Borja Arias Montero, jovencísimo, eh, chico que el lunes tenía un, teníamos previsto ¿no? realizar el programa con él, el número 25 de Movimiento Civil, pero debido a esa detención que sufrí por parte de la policía local en Dos Hermanas, en el ayuntamiento, no pudimos realizar el programa, Borja me envió mensajes a WhatsApp, me preguntó cómo estaba. También me preguntó, bueno, nos preguntó, ¿no? En el canal de Movimiento Civil y en el correo de Movimiento Civil, nos envió un mensaje para saber qué había ocurrido. Y hora más tarde, Borja se entera de que yo estaba detenido y estaba en comisaría, hasta que horas más tarde ya me decretaron la libertad provisional. Así que, Borja, te agradezco muchísimo que hayas querido venir al programa de Movimiento Civil por tu valentía, por ser como eres, porque eres un tío que merece mucho la pena, nos has escrito muchas veces, abocas por la unión del pueblo español, por la cooperación entre todos. Y te quería preguntar, eso, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va todo? No, pues yo ahora mismo he terminado, bueno, terminé sin actividad hará unas dos semanas y ahora mismo, pues, quiero evadirme un poco del estudio, aunque yo sigo leyendo, sigo cultivando mi intelecto, eh, viendo programas de, peli, de, de política eh, leyendo libros de historia que es lo que me gusta cómics, mangas pues, temas, pero sobre todo eh, eh, veo eh, todo lo que tenga que ver con la libertad política colectiva porque es un tema que, que me, desde hace los, los 16 años eh, a mí me interesa mucho eh, porque creo que es la forma en la que España solucionaría muchos de sus problemas sí Estoy de acuerdo contigo. La libertad política colectiva es fundamental. Bueno, Borja, darte las gracias por estar aquí. Para los que no conozcáis a, Borca, a Borja Arias Montero, deciros que este chico muy joven, tiene 18 años, ¿eh? ya es mayor Recién de edad. Cumplido. ¿El qué? Recién cumplido. ¿Recién cumplido? O sea, ya eres Así mayor bien. de edad, como he dicho. Sí, sí. Eh, ya no eres tan joven. No, <ríe> no, 18 no. Años. Eh, eh, Borja reside en la localidad de Orellana la Vieja, la provincia de Badajoz, Extremadura. Él se adentró en las ideas de la libertad colectiva cuando cumplió 17 años, es decir, topó con un vídeo en YouTube sobre la partitocracia de Aitor Guisasola, abogado contra la demagogia, y en ese momento se dio cuenta de que en España no hay democracia. Acabó Borja de terminar la prueba de BAU en Extremadura y ahora tiene la intención de estudiar en la UES. La UES es la Universidad de Extremadura. Él sí, es sí. un amante de la historia, ¿no? Él quiere estudiar historia y fomento del patrimonio histórico. Eh, Borja se define así como un apasionado de la historia, el periodismo, la política y, evidentemente, la libertad política colectiva. También le gusta el jurismo y la economía. Borja eh, ha abogado por la Unión Civil entre todos los republicos demócratas para que se establezca la democracia en España cuanto antes. Así que, nada, Borja, eh, como ya hemos dicho y hemos repetido, eres muy jovencito, y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué te ha hecho venir al programa de Movimiento Civil? Eh, bueno, pues antes de nada quiero contextualizar un poco, como tú ya has dicho, entré en las ideas de la libertad política colectiva y de que vivíamos en una jerarquía de partido gracias a un vídeo de Aitor Grisasola y ello me conllevó a descubrir a Antonio García Trevijano, al MCRC, bueno, luego ya a DEMO y más tarde cuando se fundó a la Los Laócratas, luego descubrí a Mario Díez y a Spiriman y cuando hizo su canal Robin eh, pues empecé también a ver sus vídeos. La Guardia eh, del Zorro. Sí, la Guardia del Zorro. Y cuando. Desde estaba un poco en mi cuidado de esto, eh, eh, por chat de Telegram, eh, de Twitter y todo eso, vi que alguien mencionaba eh, Movimiento Civil. Yo busqué que era Movimiento Civil. Eh, yo lo busqué en YouTube, porque Facebook no lo usaba y eh, no lo uso prácticamente. Y en YouTube eh, descubrí tu canal cuando tenía poquitos suscriptores nada, tenía 30 o así, y me veía eh, las entrevistas eh, las que podía. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la cooperación entre movimientos, porque sé que tú, al igual que hace el Rubén Gisbert, eh, abogáis por la cooperación, aunque sea, es lo, mínimo, es lo mínimo, entre asociaciones como MCRC, DEMO, la de Mayo diez, la de Spiriman, la, de la que va a crear el propio Rubén Gisbert, Movimiento Civil, Movimiento de organización Política de España y demás asociaciones o movimientos que también abogan por la libertad política colectiva, porque haya más democracia, porque se rebajen los privilegios de los políticos uh -huh. o bien aquellas asociaciones que, que busquen simplemente más libertad para el pueblo. Uh -huh. Exacto. Sí, hay una, hay también una página web que es La Plata Junta y hay una chica que es Blanco ...que también está llevando a cabo esta idea de cooperación, hablando con diferentes chicos de otras provincias y regiones de España... ...y a través de asamblea ellos quieren organizar a partir de septiembre diferentes actividades... ...en relación a, por ejemplo, la emisión del documental de Atanasio Noriega, de la gran mentira... ...y así poder proyectar esta idea de la libertad política colectiva a toda España, porque como tú sabes los españoles tienen libertad individual, conseguimos la libertad individual adquirida por esa constitución, pero la libertad política colectiva todavía no existe entre nosotros. Eh, es cierto, esa es la, la realidad y te agradezco que hayas seguido a Movimiento Civil porque eso, tú lo descubriste cuando Movimiento Civil tenía treinta y pico suscriptores y ahora Movimiento Civil tiene 830, 830 o así, 830, sí. o sea, hemos crecido exponencialmente y en Facebook son cuatro mil casi, cuatro mil seguidores los que forman parte de este, de este movimiento. Bueno, quisiera quisiera centrarme en todo lo que vamos a hablar en esta entrevista, en el día de hoy. Has dicho que conoces a Movimiento Civil, conoces también entonces, claro, porque como ya he comentado al comienzo, me detuvieron el, el lunes, no pudimos sí, sí, sí. hacer la, el programa. Y tengo entendido que has compartido, ¿no? La detención mía, la has compartido en diferentes grupos, en diferentes páginas web, ¿no? Cuéntanos un poco, eh, eh, ¿a qué movimiento civil la labor que has hecho respecto, respecto a esto? Bueno, pues yo cuando me enteré de que te habían tenido, que fue una hora después eh, de esperarte de cuando íbamos a hacer la entrevista, bueno, más o menos a las seis, que iba camino de una autoescuela local, me enteré y me quedé de piedra. Cuando salí de la autoescuela, eh, lo, lo pasé por algunas páginas de Telegram para ver cómo, cómo estaba, si alguien sabía algo mejor, si alguien sabía más de ti. Y entonces topé con el vídeo que subió el Arconte, el canal del Arconte. Y ahí ya me enteré de que te había ayudado hijo Cebolla, del Partido Político Laócrata. Y entonces decidí compartir tu, tu detención injusta e ilegal, que lo quiero reiterar que es una detención injusta, que es una policía política de dos hermanas. Eh, lo compartí por Twitter, por Facebook, por Telegram y también por algunos grupos de WhatsApp. Eh, tuvo alguna repercusión en Facebook, en Telegram, pero en Twitter en Twitter, mmm, tengo eh, casi 40 retweets o no sé si tengo más de 40 retweets y más de 3.000 impresiones. ¿3.000 impresiones? 3.000 impresiones en Twitter. Eh, me comentó eh, uno de los Máximo dirigente del MCRC que iba a hablar contigo, me lo dijo por Twitter, me comentó Luis Escribano del Bando, que también iba a hablar contigo. Y gracias a, a lo que publiqué en Twitter, por ejemplo, el medio apolíticos.com publicó una noticia. Enrique de Diego, que sabrás que es de demo, eh, sí. también vio también vio el tweet. No sé si hizo una noticia, pero bueno, que gente de importancia dentro de todo este movimiento de lo que busca libertad colect colectiva y cansear y quitar privilegios a los políticos y dar más poder al pueblo, pues sé que algo, algo hice, algo hice. Pues yo te lo agradezco enormemente de que compartieras en Twitter y en otros canales de comunicación mi detención, porque además de injusta, es ilegal. Es decir, eh, sí. a ti no te pueden detener por no llevar el DNI, te pueden retener, pero en ningún momento detener y menos Estar, pues, como yo estuve, ¿no? Eh, diez horas en comisaría y 8 horas en prisión, en un calabozo. Esto no tiene precedentes en España, y he hablado con los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, y así es como ellos me lo transmiten. Así que fíjate las la circunstancias que tuve yo, ¿no? El hecho que tuve que, que pasar, ¿no? En ese, en ese momento. Pero bueno, sí. esto es, eh, ya sabes, la partitocracia, pues, se va dando cuenta de que el sistema cada día. Eh, menos eh, está menos consolidado porque se va cayendo a pedazos y por lo tanto tienen que actuar de esta manera agresiva, autoritaria para, para imponer eh, su, su modelo y no dejarnos nunca a nosotros obtener esa libertad apreciada que tanto defendemos y por la que apostamos en, en este canal de Movimiento Civil. Bueno, la tercera pregunta que quisiera hacerte, Borja, si me permite, es ¿cómo ves la situación actual con todo esto del coronavirus que hemos pasado en España? La crisis económica. Crees que habrá otro otro encierro en septiembre? ¿Cómo, qué piensas sobre esto? Bueno, pues creo que el confinamiento, eh, aparte de todos los problemas sociales, económicos, sanitarios que podía tener España, y además de resaltar eh, la pobre capacidad que tenía el gobierno social, bueno, mal llamado social comunista, porque eso no es un comunista, aquí, son socialistas. Eh, creo que ha acentuado también de cierta manera eso eh, en lo que yo llamo, y lo que muchos llaman, guerra civilismo. ¿Qué, ¿Qué es el guerra civilismo? Bueno, el guerra civilismo no es nada más que un aumento de la crispación social, de la división política y de la polarización de la sociedad en dos bandos eh, claramente enfrentados, tanto políticamente como socialmente. Y creo que eso es uno de los factores, aparte también de que ha acentuado... Eh, las teorías conspiranoicas acerca de la, de la acerca de la existencia o no del coronavirus pues eso que ha hecho que se agrave la sociedad esa división ideológica que es alimento puro de la partitocracia y eso es muy malo es muy malo uh -huh. Entonces, claro, ves una polarización aún mayor de la que había antes a través de los populismos, tanto de Podemos por un lado como de Vox por el otro lado, ¿no? ¿A eso te refieres, no? Sí, sí, populismo generalizado. Generalizado. Generalizado. Sí, porque... por, parte, ¿Por parte también del bipartidismo de PSOE y PP? El bipartidismo, eh, bueno, como ya hemos visto en las encuestas realizadas por el CIS que el CIS está, por supuesto, controlado por la partido eh, lo que ha hecho es verse eh, mejor todavía. Es decir, que el CIS lo que ha dictado, eh, bueno, según las encuestas que ellos realizan a través de preguntas a todos los polos de la sociedad, eh, nos dice que los votos hacia PSOE y PPP han aumentado. Uh -huh. Entonces, crees que hay un aumento de la polarización, pero me comentas que también crees que hay un aumento de la fuerza sí. del bipartidismo de PSOE y de PP, una consolidación por parte del, vo del voto tradicional, ¿no? ¿Es es ¿A eso bueno, te refieres? No es que nada de creer que hay una consolidación, una consolidación de, de lo que tú acabas de decir. Porque, por ejemplo, el sí decía que a nivel general el PSOE había subido muchos votos. Pero eso aparte lleva también una, lleva también una mentira. Porque el PSOE, en las últimas elecciones, a pesar de no haber perdido muchos escaños, después de la segunda vuelta, perdió muchos votos. Porque eso sabemos uh -huh. cómo funciona este injusto sistema de la ley de ONU. Uh -huh. uh -huh. Entiendo. Bueno, tengo entendido que pertenecen, ¿no, eh, Borja, eh, al movimiento de Aitor Guisasola, eh, Del sí. movimiento de regeneración política de España, MRPE. Te quería preguntar porque llevamos ya 13 minutos de programa y hay mucha gente que se va sumando al programa de Movimiento Civil. Hoy lo hemos hecho a las 5 y lo vamos a intentar extender lo máximo que podamos para que Borja problemas? pueda responder a, a todas las preguntas. D dime, Borja, ¿querías comentarme algo? ¿Cuántos estamos en directo? Pues hay 15 personas, pero bueno, eso es lo que dice, eso es lo que dice Facebook. Realmente son más. ¿Por qué? Vale. Porque son 15 que acceden directamente al canal, pero fuera del canal. Hay más gente y ven esto, estos programas en directo porque cuando... Acaban los directos, siempre hay a veces 400, 500 personas que, que lo ven, ¿no? Pero depende mucho. ¿eh? Pero sí que hay mucha gente. No te pongas nervioso, ¿eh? de, todas formas, de todas formas, porque la gente es constante, que, que quiera escuchar los programas, que quiera también eh, conocer a nuevas personas. Y a mí me hace mucha ilusión que gente joven como tú, de 18 años, eres el más joven que ha pasado por aquí. Por, por movimiento civil venga hoy al programa y, y quiera dar la cara, cosa que nos hace todo el mundo. Yo nunca me hubiera atrevido con 18 años a dar la cara en público, ya te lo digo, así que por eso me parece un acto muy valiente. Te preguntaba, eh, formas parte del Movimiento de Regeneración Política de España, MRPE, de Aitor Guisasola, abogado contra la demagogia. Te quería hacer una serie de preguntas. Eh, Borja, ¿cuánto tiempo llevas en este movimiento? ¿Sabes cuándo se fundó este movimiento? ¿Cuántas personas veis sí. dentro de esta asociación? ¿Qué objetivos perseguís? Hablarnos un poco de, del MRPE, por favor. Nos gustaría bueno, saberlo. En eh, eh, el Movimiento de Regeneración Política de España eh, se creó allá hace ocho meses, no sé si ya un año cerca, eh, cuando Héctor Lisa Sola eh, incitó a la gente a hacer una protesta, bueno, más bien una reunión protesta, en, en un parque cerca del Congreso. A esa reunión no acudieron mucho. Entonces, tenía, no llegaba a 14.000 suscriptores pero eso dio paso a que se fundara el Movimiento de nación Política de España. Lo fundó él y, la, y otros dos miembros eh, de la Junta Directiva, que sea una es Alex, que vive que de Cataluña, que era la delegada de Movimiento de Regresión Política de España en Cataluña, y el otro miembro, no me acuerdo. Bueno, pues en, en Movimiento de Regresión Política de España, eh, en un comienzo, lo que abogábamos era eh, por que a través de la Unión Civil obligáramos a los políticos y a través también de la abstención en las elecciones a que eh, redujeran sus privilegios, sobre todo sus sueldos, porque los políticos a base de dinero público y de impuestos eh, eh, se llenan sus arcas y su botín personal y a los demás, eh, aunque digan que hay muchas pagas y aunque digan que van a incentivar mucho eh, las ayudas. Luego, en realidad, ese dinero es lo que han quitado con los impuestos. Pero eso ya entra el liberalismo y yo en la economía no me quiero entrar. Bueno, pues, aparte de los, los, el injusto reto económico que se llevan, los políticos de nuestro voto, eh, también se tienen mucho poder, porque controlan el, todos los demás poderes, judicial, legislativo y, además, el ejecutivo. Y bueno, pues el Movimiento de Reacción Política de España, como dice, en un principio pagamos por regenerar la política de España, eh, quitar los privilegios de los políticos, y luego ya empezó a ponderar, eh, de cierto modo, eh, cómo, cómo se podía cambiar el sistema y por qué se podría sustituir. Y Aitor, por su canal, que yo en estas cosas no hice con él, eh, llamaba a que se formara una especie de tecnocracia. Bueno, no, no es una tecnocracia como tal, sino que si el ministro de Sanidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el ministro de Sanidad... Una pregunta y, te quería hacer para que los uh -huh. seguidores del Movimiento Civil entendieran. Has comentado que Aitor ha abogado ¿no? por el tema de la tecnocracia en España. ¿Aitor, cuando funda el movimiento MRP, aboga también por esta tecnocracia o es posteriormente cuando Aitor ya plasma este, este pensamiento eh, en el movimiento? ¿Cuándo exactamente, Aitor...? Dice eso, meses más tarde. Eh, sí, la ideología del movimiento eh, se va desarrollando una vez. Establecemos contacto entre todos a través de grupos de discos o de grupos de Telegram y ya empezamos a, a, a debatir qué se podría hacer con la política, cómo podríamos expandir el movimiento, qué tipo de sistema podría cambiar a la partidocracia de ahora. Aunque hay no lo llama partidocracia, lo llama oligarquía de partidos, pero al fin y al cabo es lo mismo. Uh -huh. Y, bueno, pues se fue formando ese pensamiento de si el ministro de Sanidad eh, es un filósofo, como lo es Illa, ¿por qué no puede ser un médico? Y, y, concretamente, el mejor médico que esté que pueda hacerlo. ¿Por qué la ministra de Justicia no es la mejor fiscal y, además, esté separada del, de su partido? Porque recordemos que, como bien decían los autores liberales franceses, eh, de, bueno, de... De, de la época en la que sus pensamientos empezaron a aflorar, pues los poderes deben estar separados en judicial, el legislativo y ejecutivo. Y eso uh -huh. es algo que quedaba en toda cabeza humana, pero que la partidocracia es encargado de absorber y de uh -huh. compartir en uno. Y también queríamos eliminar eso. Es decir, resumiendo, mandamos a la a la gente. Queríamos que los políticos reducieran su sueldo, que podríamos votar más, que eso no he dicho, porque en el momento de no la política de España, también planteamos un, eh, eh, copiar el sistema suizo de votos, eh, que se puede hacer en algunos telemáticos, que además votan más cosas, eh, reducir los privilegios de los políticos, eh, dar más poder al pueblo, dar más poder de elección al pueblo y a, acabar con, con la unión de los poderes. Queremos que y esto sería todo, eh, si tengo entendido, a través de la conformación de una agrupación de electores presentándose a las elecciones y después disolviendo la agrupación para poder entrar a las instituciones y poder gobernar. ¿Es eso así? No, no, no. Eh, la agrupación de electores era una idea, una, una idea que surgió a través de los delegados que planteamos hacer. Bueno, que si se podía, hacer, si las bases lo aprobaban, porque la democracia tenemos que dar, tenemos que predicar con el ejemplo, pues eh, o bien íbamos a hacer una agrupación de electores o bien más a votar en nulo o abstención. Cuando llegaron las elecciones, eh, ya no se podía hacer un grupo de electores, además éramos pocos en el movimiento. Eh, así que eh, Héctor llamó al, a la retura de votos, al igual que el MCRC, y a que lo grabásemos. ¿no? E hizo un recopilatorio que a mí me parece impresionante, que está en YouTube si alguien lo quiere verlo, sobre cómo un montón de gente que hasta ahora no había roto su voto, a pesar de que algunos miembros del Movimiento de la Nación Política de España ya vinieran con las ideas del Trevijano de antemano, pues. Mucha más gente rompió su voto y lo grabó. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas personas conformáis este movimiento? ¿Sabes exactamente el número? Sí, bueno, eh, al principio, cuando Vitor lo conformó, era muy poca. Yo eh, fui, yo le mandé un correo, y cuando yo el correo, yo me dio el número 83 y socio. Yo, la vez, yo lo vi desde el inicio. Era de los lo primeritos, primer... ¿eh? Era de los primeritos. Sí, sí, sí. Y ahora, el último dato que tuve, superamos los mil in, en la web. No sé si llegamos a 4.000, pero en total de miembros, porque y eh, no lo ha especificado, pero vamos entre 2.000 y 3.000. Hemos entendido que hay una manifestación organizada en las cortes sí. a la una de la tarde, el día el próximo día 26 de julio, eh, este domingo, ¿no? ¿Es este eso domingo. Así? Sí, sí, sí. Eh, yo concretamente no puedo ir por, por cuestiones personales, pero llamo a que todo el mundo eh, tenga, esté en el movimiento que esté, sea de nombres de apoyo a Trevijano, a DEMO, a Spiritman, que, que vaya. Que vaya porque son gente que, bueno aunque ahora el movimiento esté derivando eh, al movimiento anti-Covid y todo eso, son gente que al fin y al cabo quiere más democracia en España. Y tiene desde Trevijano aquí. Las tienen clavadas. Entiendo perfectamente. Bueno, eh, ya llevamos 21 minutos. Vamos a dar paso aquí a algunas cuestiones que están planteando los seguidores del Movimiento Civil. Juan Carlos Colono con 18 años dice Juan Carlos que se chupaba los 10 dedos. ¿Qué piensas sobre esto? Pues da igual, da igual cuando entraras en, en a las ideas de la libertad política o lo los eh, y da igual la edad con la que abriste los ojos. Lo que cuenta es que ahora abogues porque en España tenemos democracia. Eso es lo que cuenta. Uh -huh. No, yo creo que a Juan Carlos lo que le sorprende es tu edad, es decir, que Ajá. con esa edad él ni siquiera se planteaba esa, esas cuestiones ni siquiera otras, ¿no? O sea, yo, a mí me pasaba igual, yo con 18 años estaba en otro, en el mundo de Yupi viviendo ¿no? todavía y, y me alegra, vamos, no es motivo de risa, me alegra profundamente de que seas así de serio, que te lo tomes así porque España está en quiebra yo vivo fuera del país y lo y lo, y lo y lo percibo así, de que el país está totalmente arruinado. ¿eh? Esa es la percepción que yo tengo y que tiene otra gente, obviamente, la tenemos mucho ya y por eso me alegra profundamente. Y además en Movimiento Civil uno de los temas que vamos a tratar es que los jóvenes sean los que se sumen a esto, porque yo también soy joven, coño tengo 25 años, la diferencia es, es muy poca, son 7 años solamente y somos nosotros al final los que tenemos que empujar. Porque la gente mayor, sí, hay gente de 40, 50, 60 años que, que está ahí, pero tiene más obligaciones que nosotros, tienen su trabajo, tienen su familia, menos tiempo y somos nosotros los que tenemos que tirar del carro. Así que me alegra mucho ¿eh? Eh, que, esté, que estés aquí. Por cierto, me has comentado, Borja, que una de tus mayores pasiones es la historia. Te encanta la historia, no sé si la historia... Sí. Contemporánea, moderna o más la historia universal? o general, ¿no? bueno, general, ahora, sí. En general, ¿no? Te, te gusta la, la historia. Eh, te quería hacer una pregunta, Borja. podrían marcar la relación entre la libertad política con la historia? Porque es algo que nunca hemos tratado aquí en Movimiento Civil. Me llama mucho la atención eso. Bueno, esto lo sabrás mejor que yo, Rubén porque ha leído un, un, seguro que miles de autores, pero aquí en España. Eh, cuando empieza a darse inicio de democracia como tal, es en 1812 bueno, en 1810 más bien, cuando se crean eh, las Cortes de Cádiz tras la invasión de Napoleón a España, y eh, luego ya más tarde, en 1812 una vez están los diputados eh, resguardados en Cádiz y protegidos por, por las tropas inglesas, que impidieron que se conquistara esta ciudad pues plantean eh, una reforma política eh, muy grande eh, a través de la, de la llamada eh, la PEPA, que es una constitución que recogía entre ellos, entre, bueno, entre muchas ideas, eh, la separación de poderes, eh, el sufragio universal y, eh, bueno, aunque tenía sus cosillas porque era 1812, era hace 200 años, eh, eso hasta ahora suponía... Eh, dar la vuelta totalmente a la tortilla políticamente hablando, porque nos precedía una democracia absolutista, eh, pero claro, nos precedía una democracia absolutista y plantear esas ideas en España era eh, como si ahora nos gobernara eh, Trevijano, por decirlo así, porque él iba contra el sistema, ¿no? Pues es como si, él, eh, bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí, yo te entiendo perfectamente lo que quiero decir, que para el tiempo en el que se vivió, si Trevijano hubiera estado en ese momento, incluso ahora, lo vemos como una figura casi de, o sea, ¿cómo te diría? de, Porque se opuso al régimen y al final quería un cambio total de, del sistema, alguna gente cuestiona lo que Trevijano hizo y para un momento como este, hace 200 años, con una sociedad, pues, en fin, mucho más tradicional y... Y con menos tecnología, pues sería como una revolución a nivel de pensamiento tremenda. Yo creo que te refieres un poco a eso, ¿no? Sí, eh, concretamente en España la situación era muy conflictiva, porque como ya he dicho antes, eh, veníamos de una, bueno, sí, de una monarquía autoritaria al fin y al cabo, pero es verdad que años atrás, a finales del siglo XVIII, en Francia, en Inglaterra o en Alemania, múltiples autores. Eh, que ya conocerá, que no creo que lo con nuestro público, eh, empezaron a escribir eh, sobre qué sistema político y qué sistemas políticos, cómo habría que reformar el sistema, vendrían bien al mundo, bueno, concretamente a sus países. Estos hombres eran los llamados liberales, pero bueno, eh, no, no como se entienda ahora en el sentido económico, pero eran liberales. Y a nivel cultural, ¿no? A nivel cultural te refieres? Sí, sí. Eh, bueno, a ver, eran, se llamaban, sí, liberales, ilustrados... Ilustrados, sí, era, era gente que, que una vez se empezó a formar la burguesía, eh, empezó a teorizar y a escribir eh, textos políticos muy llamativos para la época, que, que al fin y al cabo, bueno, de cierta medida, como lo es todo, se establecieron cuando en 1789 eh, se estableció la... La República Francesa, bueno, eh, no sé si fue en 1989 exactamente, pero que, que las ideas liberales llegaran a Francia, a un Estado que sí que tenía un monarca absolutista y represivo, cambió el mundo. Porque la Revolución Francesa, como ya bien lo sabrá el público, seguro está informado en historia, supuso eh, otro giro de la tortilla en Francia. Yo, yo sinceramente eh, y esto es una opinión muy personal la que te voy a comentar aquí no estoy de acuerdo al 100% con eso, de hecho me opongo a ese pensamiento y te explico el porqué yo creo que la revolución francesa produjo mucho daño a Europa es decir, la revolución claro. francesa se pinta como la revolución que produjo que el pueblo se, oprimido se enfrentara contra la monarquía absoluta y consiguiera el poder la, la revolución francesa derivó en un absolutismo férreo, en una dictadura por parte de Napoleón que en ningún momento favoreció el espíritu democrático ni meritocrático. No Entonces, para mí, para mí la, la, la mejor o la mayor revolución que hubo en toda Europa fue la inglesa. En Inglaterra hubo una revolución cultural, educativa, un cambio gradual que se produjo durante mucho tiempo. Es decir, Reino Unido es sí, un país ¿no? que se adapta muy bien a los cambios. Hubo cambios culturales, educativos, económicos, científicos, la revolución científica en el Reino Unido. Yo creo que España, uno de los grandes problemas que ha tenido es que se ha topado con la idea de la revolución francesa como una revolución exitosa. La revolución francesa no fue exitosa. No, Napoleón, no, Napoleón es lo más similar a Franco. Exactamente, a un general que impone su dictadura al pueblo. Entonces, Pero un general que era apoyado... Por la mayoría de los franceses, igual que Franco, o sea, Franco al final eh, la mayor parte del pueblo español lo, lo, lo tenía que apoyar, obviamente, porque el sistema era autoritario, pero eso no quiere decir que el pueblo francés haya sido libre, nunca, o sea, uh -huh. incluso ahora tampoco tienen, bueno, sí es verdad que tiene una cuasi democracia, eh, pero tampoco es un pueblo libre del todo. Ahora la revolución francesa, en mi opinión no es un buen ejemplo de revolución ¿eh? no, y la gente en España cuando le hablas de esa palabra, cuando le dice la palabra revolución, siempre se fija en todo lo que tiene que ver con lo sangriento, con la sangre, con el horror, porque realmente es lo que representa, eso es lo que representa Francia. Y, y bueno, y, y sinceramente yo sí estoy de acuerdo contigo, ese punto sí lo quería tocar, que la constitución de Cádiz, en mi opinión, fue la mejor constitución que ha tenido España en su historia. Ahí sí estamos, vamos, estoy de acuerdo completamente, pero claro, no se pudo llevar a cabo porque no existía esos intereses ¿no? en ese momento y en esa época después de, de la invasión francesa y de lo que los franceses dejaron aquí, que fue pues mucha ruina y mucha miseria. Así que eso y, es un poco mi, mi opinión ¿no? respecto y, pero, a eso. Precisamente a eso es lo que quieres decir: que toda revolución como se ha construido y en qué está basada, al igual que hizo el comunismo, al igual que hizo el nacionalsocialismo, o el anarquismo, o cualquier ideología que se ha... Eh, que se ha... Solidificado, bueno, solidificado no, que se ha mostrado en una revolución, ha derivado eh, a un sistema represivo. ¿Pero por qué? Porque la población nunca ha estado educada, y además nunca ha estado educada en libertad. Si la, gente, si la población hubiera estado educada en libertad, si todos tuvieran los suficientes conocimientos que en España se puede hacer, lo que pasa es que hay mucho vaguerío y hay mucho rechazo a la cultura, a la historia, a cualquier información hay mucho rechazo. Y no porque la población no sea inteligente, sino porque la población es vaga, vaga intelectualmente. Y toda revolución, porque el comunismo, tal y como lo planteaba Marx, bueno, aunque tenía su sus más y sus menos, como lo era la dictadura del proletariado y que llamaran a las armas, toda revolución deseaba, bueno, toda revolución basada en un texto político, en eh, un texto político liberal o demócrata, deseaba más poder para el pueblo, menos privilegios para los políticos, para los monarcas, para los nobles, para los burgueses, y más libertad. Pero como tú bien dices, la revolución francesa no es una buena muestra de cómo se debe hacer una revolución. En Inglaterra, eh, desde 1600, o incluso un poco antes, si nos remontamos más atrás, eh, el, la influencia de los políticos y la influencia de, bueno, en esa época no eran liberales, pero de todos los escritores, que, que seguro que en tu carrera los has visto, eh, fue muy importante para Inglaterra. Y todo eso llevó a que fuera el primer país europeo en tener una gran revolución industrial que lo convirtió más tarde en potencia. Exactamente. Hubo una revolución económica y permió, permitió la libertad económica en el Reino Unido. El Reino Unido es un país, en términos económicos, muy libre, porque abogó por el comercio, ya no solo por el factor de la religión protestante, sino también por el comercio, apostaron por el comercio. Y eso es fundamental, porque de ahí viene el origen del capitalismo y que Reino Unido y Estados Unidos sean dos de las mayores potencias del mundo. Y el mundo anglosajón se construyó en, eh, en esa base, ¿no? Y, y por eso... A mí, yo es que como vivo allí, pues evidentemente claro. me siento más representado por ese sistema liberal que por a lo mejor el pensamiento más continental eh, europeo. Pero bueno, eso es una opinión personal. Yo respeto a la gente que le gusta la revolución francesa sí, y demás. Pero y además. Yo soy más partícipe de las revoluciones pacíficas. ¿eh? Eh, una cosa, eh, Borja, llevamos 33 minutos de programa. Y, bueno, eh, te quería preguntar que cómo te lo, cómo te lo estás pasando hasta ahora. ¿Cómo, ¿Cómo te ves aquí en Movimiento Civil? Yo estoy muy feliz y muy contento de participar porque, además, sí que hay gente culta leyendo esto y me gustaría contestar algunas preguntas. Me ha, me ha dicho aquí, hola, Juan, me gustaría saber si te han llamado de la COPE. Y, y saludos saludo. de A trabajar todos por la unión. Bueno, Jesús, eh, la COPE no me ha llamado todavía. Me han llamado muy pocos medios. Y la información ya se la ha pasado. Ahora a esperar si ellos la publican o no. Pero no, no han llamado la COPE ni tampoco el... Saludos al Contertulio, ¿Contertulio ¿eres tú, eh, Forja o...? o sea, no sé quién es el Contertulio. No, no, no, no, no sé qué significa, ver, no sé qué significa Contertulio. Bueno, pues nada, no, no pasa nada. Ya lo descubriremos algún día, qué significa el Contertulio. Bueno, pues eso, eh, ya hemos hablado. Un poco de la historia también de, de España, de la Revolución Francesa y la Revolución Liberal Inglesa. Así que ahora quisiera eh, pre hacerte una pregunta que me parece interesantísima y la suelo hacer, sobre todo en estas últimas semanas, la he estado haciendo aquí en Movimiento Civil. Tú has comentado en la reseña que nos has, enviado, no, nos, ha, nos has enviado, que has abogado por la Unión Civil entre sí. todos los repúblicos demócratas para que se establezca la democracia en España cuanto antes. ¿Qué acciones, Borja, has llevado tú para conseguir esto, que esto se produzca? Yo desde el seno del Movimiento de Relación Política de España eh, eh, he hablado y he contactado con miembros del MCRC, con miembros de DEMO, bueno, con miembros de la OCRATAN, no, no conozco a ninguno, pero sé que tú conoces a Sergio Cebolla y que le puedes acercar esto, las ideas de la cooperación entre asociaciones, he contactado con gente de bueno, trevillanistas que no se asocian con, con ningún movimiento, eh, con gente del movimiento de Speariman, con suscriptores de Rubén Gisbert, eh, también no sé si conocerás a Mario Díez. Sí, el abogado, ¿no? Eh, Asturiano, uh, que tiene una asociación uh, que se llama Justicia Poética, ¿no? Justicia Poética, sí. Yo he firmado su manifiesto porque, ya lo digo, abogo por la cooperación, que una unión, que una unión eh, es imposible, porque cada humano tiene sus ideas propias y, y cada humano piensa de una forma diferente, yo abogo por la cooperación entre todas estas asociaciones, y más que haya, por ejemplo, la plataforma Democracia Real ya, aunque derivó más a Podemos, y, y to, toda plataforma de esta, de, que tenga ideologías similares que crea que en España no hay democracia, porque esa es la base, que en España es democracia, que crean que los partidos políticos tienen muchos privilegios y que crea que votar en España es inútil, yo abogo a que todas esas personas cooperemos, cooperemos desde las bases, olvidando lo que dicen los de arriba, hablando de los presidentes de los movimientos, cooperemos en civilmente para que en España haya democracia. Yo te aseguro que en una manifestación eh, eh, que no organice ningún movimiento concreto, pero que apoyen y que llamen a la participación desde cada movimiento y los presidentes, llegaríamos a una cantidad eh, tan grande de gente que nos haríamos un tan grande de la sociedad que se empezarían a plantear sin España y democracia no. Me refiero a los borregos, políticamente hablando, que siguen votando y cuantificando el poder de los políticos en esta absurda patriotocracia. Uh -huh. Entonces, tú abogas por eso, porque haya cooperación. yo. No sé si lo sabes, pero en el programa del Arconte eh, tuve una entrevista con él de una hora y al final del programa de la entrevista le planteé este asunto. Si él sí. abogaba también por una cooperación entre todas las asociaciones, organizaciones, plataformas y demás que estamos aquí, ¿no? en, en, en las redes sociales y que también, ya como en el caso del MRP, estáis, vamos, habéis planteado, ¿no? El, el próximo domingo vais a salir a las calles, ¿no? Sí. En Madrid. Así que yo creo que, sinceramente. Eh, bueno, yo he estado hablando con Aitor para que acude a una entrevista aquí al Movimiento Civil. Ha estado muy liado esta semana, quizás haya sido porque ha estado preparando ¿no? claro, el, sí. el, el, el, la manifestación, el evento del próximo domingo. Pero creo que sí, que a la hora de salir a la calle, sobre todo, se necesita de esa cooperación. Yo he hecho acciones individuales eh, aquí en Dos Hermanas en el municipio, porque creo que son sumamente importantes. Yo me presenté, como sabe, a las elecciones. Y dos hermanas, un pueblo que no tiene para nada democracia. Eh, vive una dictadura, una dictadura total. O sea, aquí, aquí ya no hay ningún atisbo de democracia por ningún lado, ni siquiera de libertad ni de derechos individuales. Esto es, ah, esto es lo peor de lo peor. Y yo no entiendo yo también con un pueblo, aunque yo creo que aquí se democracia, porque un pueblo de 2.600 personas en, en la cual es. Bueno, no creo en el sistema con el que se hacen las elecciones. Eh, generalmente, tampoco en el municipio, pero creo que en Orellana como somos 2.700 personas eh, aquí estamos todos hablando nos decimos las cosas aunque sean buenas a veces no tan buena creo que sí puede haber a haber democracia pero eh, como en toda ciudad como en todo el pueblo, en España en general eh, domina eh, no solo en las instituciones públicas en el ayuntamiento, el enchufismo el enchufismo es lo, lo ¿Qué tiene de malo? estas eh, redes eh, clientelares, ¿no? Sí, sí. Vamos, que no, no es algo malo. David. es algo malo a nivel general porque hay mucha gente buena que se queda sin su puesto por culpa del enchufe. Pero es algo bueno porque crea queda, queda puestos fijos en, en el ayuntamiento. Pero vamos, que de esto no, puedo, no se puede hablar claramente en, en el pueblo porque rápidamente... Algunos te amenazan, te intentan agredir, te quieren rayar el coche o, o te quieren hacer de todo. O te pincho la rueda, como en el caso de mi madre. ¿no? Sí. <risa> Por ejemplo... Sí, sí, aquí... te, te entiendo perfectamente. Bueno, eso de que se crean puestos de trabajo, ningún Estado, ninguna comunidad, sí. ningún ayuntamiento crea puestos de trabajo. Eso son básicamente labores que hay que hacer en cualquier administración. Labores sí, verdad, y, y, verdad. y ayun los ayuntamientos. El problema es que utilizan esas labores básicas que hay que hacer para engordar la administración con dinero de todos los ciudadanos y, además, incumple la ley en materia de contratación. Entonces, eso legal no es. Y cuando algo no es legal, pues no es legítimo. Y cuando no es legítimo, pues no es democrático. Y cuando no es democrático, pues gente como yo, Juan Recio, no va a apoyar ese tipo de acciones. Porque a mí me gusta la democracia, la libertad y la justicia. Y eso es por lo que yo peleo en dos hermanas. Yo sé que hay gente que no me entiende porque está muy contenta con los 600, 700, 800 euros... Que le da el señor Toscano, pero es que con eso, en mi opinión, no se vive y futuro sí. con eso no tienen, porque gente y yo lo conozco porque conozco los casos uno por uno de 1.200 contrataciones que se hicieron a dedazo. Estas personas, Borja, y te lo digo en confianza, ¿eh? estas personas cuando acaben su periodo laboral en el ayuntamiento, sus 25-30 años los 25 o 30 años como se solía se solía decir en Estados Unidos, ¿no? Los felices años 20, los felices sí. años 30. Eh, cuando acaben este periplo, este periodo, van a poder comprobar cómo su pensión se queda muy corta. Y esto es porque han ido acumulando contratos fijos discontinuos. Estas personas, Borja, que trabajan en los ayuntamientos de toda España, acaban luego recibiendo 400 o 500 euros de pensión. Ya, ya, ya. ¿eh? Por trabajar en un ayuntamiento. Ellos piensan que están sumamente protegidos, que la ley los ampara y que están perfectamente ahí, eh, colocaditos, pero la realidad es otra, ¿eh? cuando se jubilan ¿eh? y esto es algo muy grave que está ocurriendo en España y muchos se van a llevar la sorpresa porque cuando firman los contratos no los firman sabiendo lo que firman, si tú me entiendes, lo hacen con total desconocimiento y esto es algo que conozco en profundidad. Y por eso te lo quería comentar. Nunca lo había sacado aquí en Movimiento Civil, pero te lo hago saber para que, para que entiendas de qué va el asunto. Mm, a es, ver, es, suma, es sumamente grave. A ver, aquí en Noritana eh, puede pasar algo parecido con dos hermanas, no tanto porque somos pueblos muy chicos y como ya sabes en pequeñas cantidades, la democracia sí puede llegar a existir. Pero no lo puedo, no puedo planearme en eso porque como te he dicho antes, te amenaza te intentan agredir y no quiero dar nombres ni dar, declarar nada que ojalá pudiera hacerlo libertad, como quieren hacer algunos más del pueblo y no pueden eh, de poder dar nombres poder decir quién es honrado qué político no es honrado pero no puedo porque no no quiero poner en peligro a mi familia yo chicos, y os lo digo a todos los jóvenes no hagáis lo que yo hago no porque sí. vais a acabar mal yo he acabado en prisión acabado en un calabozo aquí lo que que debemos hacer es unirnos todos juntos, coordinarnos, cooperar, organizarnos. Si yo he hecho este tipo de acciones es porque el Pueblo de Dos Hermanas es un pueblo, y me, y me da pena utilizar esta expresión, porque no me, fa, no me gusta faltar respeto a mi pueblo, Pueblo de Borrego, un pueblo que no piensa por sí mismo, es un pueblo doctrinado totalmente, en todos los ámbitos, y entonces este tipo de acciones ayudan para que haya personas en el pueblo que en el futuro puedan llevar acciones conjuntas, se puedan organizar y que echen al alcalde de una vez. Porque el alcalde tiene 70 años y lo más probable es que se muera en el cargo, se muera en el sillón. ¿eh? Y, y, y 37 años en un cargo ya creo que es ya bastante. Yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo ¿no? en esa democracia, democracia, la democracia que, que, que él llama. ¿no? Pero bueno, eh, aquí nos dice Jesús Muñoz con tertulio. Persona que participa en una tertulia, coloquio, o sea, se refería a ti, que te, te daba saludos a ti, Jesús y Muñoz. Ignorancia. Están preguntando algo más por ahí. ¿Están no, no sí, vamos a mostrarlo. Pedro Francisco de Paula es un seguidor fiel de Movimiento Civil, una persona mayor, bueno, no tan mayor, si le digo eso me mata, me, <ríe> me, me va a decir que, que le he faltado respeto a Pedro, pero es una persona que ya tiene una cierta edad y que sí. lucha, lucha por todo esto de la cooperación y de la unión. ¿eh? Tiene una página en Facebook y hace sus propios vídeos. Y aquí nos comenta ¿Cómo? él, Pedro Francisco de Paula, se llama. Él nos dice el camino se hace andando junto hasta el final, libertad colectiva. Eso es lo que nos dice Pedro. Muy nos ley. dice también coordinar fuerzas para unión al salir a las calles, también añade. ¿Qué, qué, qué te parece lo que comenta Pedro? Coincido totalmente con él. Uh -huh. ¿Hay alguien más preguntando en directo? Pues no, ahora mismo esas son todas las preguntas, Borja, me encantaría que hubiera más, pero ahora mismo quizá la gente está durmiendo la siesta y una vez que se levante y vuelvan a ver el programa seguro que te preguntan. Así que cuando acabe el programa te animo a que entres en Movimiento Civil y todas las preguntas que te haga las puedas tú responder, ¿vale? Porque seguro que posteriormente eh, seguirá la gente eh, comentando. Daros las gracias eh, a todos los que estáis ahí que es muy tempranito, ¿eh? es la hora de la siesta y, y no se hace fácil estar aquí en el directo. Bueno, la última pregunta, Borja, ya que te quería hacer, has hablado de, de eso de la unión, entre la, la cooperación, disculpa, la cooperación entre las diferentes asociaciones, organizaciones, etc. Eh, llevamos 45 minutos de programa y te quiero hacer ya la última pregunta y pasaremos al minuto de oro final. La última pregunta es, ¿cómo te defines tú, Borja, ideológicamente, y si vas a votar en las próximas elecciones que se celebren, o en cambio vas a apostar por eh, la abstención. Activa, ¿qué es lo que vas a hacer? vale Yo antes de me en las ideas de la libertad política colectiva, y como ya he explicado, eh, era, lo que se denomina nomina, un rojillo, es coloquialmente hablando. Yo era republicano, de hecho tengo ahí la bandera de la república, también tengo la bandera de, la, de España aquí, y eh, odiaba a mi país tenía asco, Decía España es una mierda eh, No de me digas Sí, eh, lo típico que, que dicen Los mal llamados progres Sobre que eh, España es un estado Plurinacional Dentro de un conjunto de naciones Bueno, pues eso Ahora me, ahora me parece un absurdo Porque me recuerda al federalismo Que no se llegó a implantar en España Que duró poquísimo Y me da una vergüenza ajena porque no hay que arrepentirse uno de cómo pensó. Pero uno ahora. debe me... de arrepentirse de lo que no ha hecho, nunca de lo que ha hecho. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, yo pues ahora políticamente me defino como alguien eh, concretamente centrista. Podría ser de izquierda y republico podría ser de derecha y republico pero yo soy. Quiero ser de centro. Yo creo, no creo a la izquierda, no creo a la derecha, pero puede. Pero creo que hay, hay gente monárquica dentro de el conjunto de repúblicos y de gente que busca libertad política y colectiva. Y hay republicanos que en este conjunto también buscan libertad política colectiva. Yo completamente sería centro. En España, como no hay democracia, pues yo por ahora no voy a votar. ¿Ir a romper el voto? Bueno, como ya he dicho, en un pueblo de 2.700 personas, eh, hacer así con el voto delante de gente que, que es tu vecino, los tienes al lado, menos de un kilómetro a la redonda, somos 2.700 personas, pues sería un poco agresivo. Si me preguntan pues diría, no, yo no he votado. Pero no lo haría públicamente, sí, porque a mí me da igual que la gente sepa que días tengo. Yo, yo no me voy a en personalismo, no voy a insultar a ningún alcalde pese a lo que haya hecho, porque creo que la honra de debe ponderar encima de eso. Pero abogo, sobre todo, dentro de la idea de libertad política colectiva, la cooperación, que esto es algo muy difícil, ¿eh? muy difícil, ve mucha quejas dentro de gente del MCRC, dice que lo, todo lo que no sea Trevijano, o lo que no se acerca a Trevijano, que de ahí no pasa. Gente de MRPE o de spiderman que cuestiona las mascarillas, que cuestiona si esto es una pandemia... Yo te, te, te puedo hacer una pregunta después de lo que estás comentando para profundizar sí, un sí, poco Sí, ya voy a, finalizar, ya voy a finalizar. Vale, vale, perfecto. Y eh, cree que hay... Uh, cree que... Los grandes, las, las grandes élites han orquestado esta pandemia para controlarnos a todos a través de un Bueno, toda esa gente eh, creo que tiene ideas de que en España hay democracia en el seno, eh, bueno, en el interior de su cabeza. Y eso, eso es lo que se me levantó. Aunque luego tengamos nuestras diferencias, unos quieran meterse luego en política, otros quieran disolver su asociación, como es el caso del MCRC, una vez haya libertad política colectiva. Creo que deberíamos cooperar, que no unirnos o colaborar para cooperar. hacer una gran manifestación o dar a conocer eh, organizadamente el, estas ideas a las demás personas que son barreros de la partitocracia, a mi parecer, aunque son gente inteligente que vota porque cree que es lo correcto y porque cree que en España no es una democracia. No son ignorantes. No hay que insultarlo, hay que redirigirlo. La pregunta que te quería hacer para profundizar en lo que estás hablando. Sé que era la última pregunta, la anterior, pero me parece que has tocado un tema sumamente importante y vamos a plantearlo porque nos quedan unos minutos de programa. Has dicho que hay gente del MCRC que dice Trevijano, Trevijano, Trevijano. Mi pregunta es, ¿se consiguió la libertad política colectiva con Trevijano? No. Eh... Un fue un gran intelectual, un gran sí. intelectual, pero la libertad política colectiva no se consiguió con Trevijano. Entonces, no. ahora que están naciendo muchas plataformas, organizaciones y asociaciones, es el momento de cooperar para conseguirla y homenajear a Trevijano. Y eso es lo que hay gente que me da la sensación que no entiende. No entiende Trevijano no entiende. fue un grande, no, claro. eso no lo discute nadie, pero para seguir sí, la libertad política colectiva, debemos de cooperar porque solo no lo vamos a conseguir. Trevijano, en mi opinión, por lo que he leído de él, y yo soy un ignorante funcional, aquí lo quiero dejar muy claro, porque soy un ciudadano normal y corriente como otro cualquiera, Trevijano estaba muy solo, tuvo que crear este movimiento, pero es que ahora sí hay muchos movimientos, ahora sí se están creando bases, ahora sí hay gente que está saliendo. Sí la hay. Ha abogado sí, contra la demagogia, aunque esté ahora mismo pues, con diferentes proyectos, diferentes historias, pero al final va a encontrar el sistema. Guarida del Zorro, espírima Mario Díez, eh, La Pata Junta con Isabel Blasco, eh, Movimiento Civil, eh, Antonio Muñoz de la Ventana Esmeralda. No me quiero dejar ninguno. Eh, es que hay mucho, que no, hay mucho. Es que hay mucho, es que hay mucho. vídeos. Exacto, eh, eh, otro chico sí. que también es amigo de Rubén Gisbert, que se llama eh, Bernard, creo que se llama ese chico, eh, ah, y... sí, sí, es quiere es que, hay, es que... hay muchos, hay muchos, hay muchos. Es, una no, es, es imposible nombrarlos a todos, es imposible, pero hay muchos. Y esa es la cuestión, esa es la cuestión. No hemos conseguido todavía la libertad política colectiva. No, no, no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cooperar para obtenerla. Y Trevijano ya murió. Nos dejó la base, nos dejó el pensamiento, nos dejó la teoría. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que llevarla a cabo con la acción. Y a mí la acción, disculpa, pero es que me encanta. O sea, es que la acción al final es lo que hace que se produzcan los cambios. Escribir libros está muy bien, teorizar está muy bien, difundir documentales está muy bien, pero si no lo cambiamos, siempre seguiremos viendo en una dictadura. Y, y eso sí ese, esa, esa, ese es mi pensamiento si, si Trevijano siguiera amigo como bien dice eh, hubiera eh, implicado, si no me, mucho más eh, hubiera aumentado pero diez veces más los seguidores que tenía en ese entonces es claro que diez veces más porque las redes sociales juegan también un papel fundamental y Trevijano no pudo eh, expandir no. todas estas ideas pues a través de, de la libertad o sea a través de las redes sociales ese es el punto a tener aquí muy muy en cuenta, ¿no? Y, y bueno, y eso es, es realmente lo que yo quería aquí plantear. Bueno, eh, a ver, ya hemos llegado al final, eh, Borja. Eh, darte sinceramente las gracias por, eh, por eso, por acudir al programa número 25 de Movimiento Civil. Me lo he pasado muy bien contigo. Me alegra mucho con tus 18 añitos tan jovencitos que hayas venido aquí. Darte un, dar un saludo, en este caso, un abrazo a tu familia, a tus amigos, a los vecinos de, de Orellana, ¿no? de tu pueblo de, ahí de de Extremadura. Y deciros que eso, que quizás seguís el ejemplo de Benizar, en Murcia, y también conseguís una abstención muy alta y podéis aspirar a tener una, una gran democracia en el futuro, ¿no? Y nada, te dejo que, que te despidas de la audiencia del Movimiento Civil. Y vale, mucho, Juan, bueno, muchas gracias por invitarme a este programa y a la gente que esté viendo, y perdón si os voy a aburrido en algún momento, Perdón si no soy lo suficientemente culto eh, como para entender algunas cosas o como para explicar otras cosas. Perdón si me he equivocado en algo. Eh, perdón también si no he contestado a alguien que haya preguntado. Y os animo a todos a que llaméis a la cooperación, que no unión, que esto lo confunden mucho, entre asociaciones de ideologías similares. Es decir, que crean que en España debe haber libertad política más democracia y que los políticos deben reducir sus privilegios. Esa es la base. O cualquier cosa que se asemeje a eso, debemos cooperar. Y eso es lo que yo quiero que haya en España. Uh -huh. Pues nada, ya hemos llegado casi a casi los 55 minutos. Darte las gracias. Como tú ya sabes, somos un movimiento civil. Apostamos por la libertad, denunciamos la corrupción y damos voz al pueblo. Damos voz a gente como tú que decide venir, que decide expresarse libremente. Gracias por tu sinceridad. Te deseo mucha suerte en tu carrera en historia que estudies, estudia, prepárate bien, porque en el futuro vamos a necesitar gente como tú para levantar este país, que se va literalmente a la ruina y a la miseria. Y por favor, a toda la gente joven que tengas a tu alrededor, hazles llegar eh, este vídeo, este tío. directo y esta entrevista y que puedan sumarse también a esta lucha, que es de todo. Esta lucha no es tuya ni es mía, es de 46 millones de españoles. Así que darte las gracias de verdad por estar ahí. Gracias a ti, Juan, por invitarme, de verdad. Venga, hasta luego, gracias. Adiós.